Niñara hispana se declara culpable de homicidio y pasará cinco años en la cárcel. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Ahora la inmigrante de 44 años quien se declaró culpable de homicidio agravado ante el fallecimiento de la niña de dos años que estaba bajo su cargo y a la cual se le olvidó por siete horas en su vehículo en el sur de la Florida. Si usted fuera a juicio en este caso y fuera encontrada culpable, señora, se enfrentaría a una sentencia mínima de 13 años en una prisión estatal o una sentencia máxima de 30 años. ¿Usted entiende esto? Juana Pérez Domingo además pagará con 5 años de libertad condicional y es que si iba a juicio pudo recibir entre 13 a 30 años por la muerte de la pequeña Jocelyn Maritza Méndez, ocurrida en 2021 en Homestead, al sur de la Florida, según indican especialistas. El hecho ha llenado de mucha indignación a la comunidad. Incluso hay quienes dicen deberían de haberle dado más años de cárcel. Pero ahí ella tiene demasiada responsabilidad en la muerte de esa niña. Eso se espera que la verdad la justicia declare y le dé los años que ella de verdad se merece por la muerte de esa niña. Esa fue una falta de responsabilidad de ella. Información proporcionada por Juana indica que ella recibía un pago mensual de 40 dólares por parte de los padres de la bebé para que la llevara diariamente a la guardería. Y fue allí...